Compañero, anda, también el miembro. Al rato llegan los demás. ¿Alguien sabe qué es el Otage? ¿O ¿Qué significa? ¿O ¿Para qué sirve? ¿Conocen a las idols? ¿Saben qué es este, música japonesa, estilo pop? O a veces hasta rock. Son grupos de chicas, como, como las chicas que vamos a tener al rato, que se llaman Dela. Y este, digamos que el Otage. Es, significa arte del otaku o sea, si, sigue siendo una parte de, de lo que viene siendo los otakus pero más enfocados a lo que es la música entonces el otagey es para apoyar a los grupos este, idol o a las solistas de j-pop claro, ahora tiene unas variantes donde hacen, hacen videos con, con solo la música con, han visto unas varitas que luego traemos en la mano de luces, de luces. digamos que ese es como que el instrumento hay un, un compañero, trae una en la mano ¿la puedes alzar Mario, por favor? para que la vean la que trae el chico es una lightstick que cambia de color entonces el color que trae de, de, es para apoyar a según el, la, la chica que le gusta del grupo Y este, no sé si tengan alguna duda o algo así Sí, en general eh, son chicos que se reúnen para apoyar a sus idols favoritas. Esto surgió desde luego pues, con todos los conciertos de idol en Japón súper bonitos y todos los chicos que se reunían para organizar bailes y apoyo a las chicas en Japón, a las idols. Y desde luego tienen ciertos pasos en específico para hacer esto, de manera que se vean bailes organizados y que las chicas idols se motiven a seguir dando el concierto y a tener la mejor energía para el público. Los... Eh, los chicos que hacen WhatsApp también utilizan estos light sticks para los diferentes bailes. El día de hoy, me parece, los chicos tienen sus light sticks ahorita, ¿sí? ¿Podrían traerlos, por favor, nada más para hacer una pequeña demostración? Porque lo importante del concurso del día de hoy es que los chicos que tenemos aquí, nuestros tres participantes, se conviertan en WhatsApp el día de hoy. Ustedes van a ser las personas que van a aprender cómo el día de hoy van a poder apoyar a sus idols favoritas. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Si no, de cualquier manera chicos, no les quedaba de Muy bien chicos, pues miren, básicamente la dinámica consiste en lo siguiente. Nuestros amigos de bota van a enseñarles algunos pasos que ustedes tienen que ver, ¿sí? Se los tienen que aprender y los van a hacer solitos y el público nos va a ayudar a elegir al mejor de ustedes. Acompañados desde luego de música y que vamos a poner aquí, entonces, exactamente. Ay, sí, <risa> vamos a comenzar con una pequeña demostración que se pongan de acuerdo los chicos de whatsapp por favor, para hacer tres sencillos de vuelta, por favor, uno seguido del otro, tres pasos, uno seguido del otro, los van a hacer tres veces para ustedes, para que puedan aprenderlos, pueden seguirlos mientras los están haciendo hacia el público y todo, no se preocupen, y enseguida seguimos con el concurso. Este, bueno, para empezar, este, podríamos, como dice Marian, hacer los, este unos pasos básicos, van a ser primero, digamos, sin light sticks, porque en este caso, lo que aprendemos es un poco... A, a saber dónde meter los pasos, que son este los aplausos, en este caso, con la música. O sea, la música nos, nos va guiando todo lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, ahorita aprender como que los pasos más básicos, ya después, si quieren, al final mostramos algún paso más complicado, ¿no? ¿Les sí, claro, claro. Gracias. Pero antes de dar inicio al concurso tenemos que...